Formalmente, las diferencias entre el e de conocimiento previo y el de texto libre son mínimas. Simplemente, al pulsar en conocimiento previo, vemos que aparece un título que nos permitirá identificar y resaltar diferenciando este bloque. Si pulsamos sobre el signo de interrogación vemos que nos indica que aquí deberíamos describir los conocimientos previos que deberían tener los estudiantes para un completo aprendizaje efectivo. Podríamos optar por hacer un breve resumen o bien en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser marcarles un texto indicando los conceptos que deberían tener claros y sugiriéndoles una ubicación desde la cual podrían eh, encontrar información complementaria. En este caso es importante cuando marcamos los eh, enlaces que sugiramos que el destino se abra en una nueva, nueva ventana para evitar que quede encerrado dentro del marco que delimita el propio Excel. Bien, una vez finalizado, vemos que el nuevo iDevice tiene un resaltado específico que lo diferencia del de texto libre en el cual no había ningún resaltado